Siempre esperando Que tú me ames Como yo lo hago Que yo te ame Como tú lo haces Que nos amemos los dos Fase a fase Tú y yo somos iguales Aunque te empeñes en negarlo Y no podemos vivir ya Sin saber uno del otro por qué ocultarlo. El aire que respiro es el que tú respiras, necesito saber que caminas mi camino, y es que tú eres la mejor de mis fortunas, en el calor y en el frío de nuestra duna. Siempre estoy, siempre, esperando que tú me ames como yo lo hago, yo te ame como tú lo haces Que nos amemos los dos Fase a fase Que nos amemos los dos Fase a fase Te voy a dar todo lo que tú me pidas Hacerte feliz, curar tus heridas Eso es precisamente lo que haré y siempre muy unido a tu vida Un pétalo está siempre unido a la rosa Sin ella el pétalo no es ninguna cosa Sin pétalos la rosa estamos tía Por eso te seguiré amando día tras día Tú y yo somos iguales Aunque te empeñes en el árbol,